Hola, ahí donde te encuentres, deseo que llegue a ti todo el amor y la paz en sintonía. Este es el momento perfecto, aun cuando puedas tener interrupciones, todo es perfecto. ¿Estás hidratada? hidratada. Toma un poco de agua. Hidrátate con tu bebida natural preferida. Elige un lugar en el que te sientas con plena tranquilidad y comodidad. Con poca luz y en silencio. Siéntate en la posición más confortable. Sobre un cojín, en tu silla o en tu cama, coloca tu espalda recta y tus brazos sueltos sobre tus rodillas y piernas, con tus manos abiertas y las palmas arriba. Comencemos relajando todo nuestro cuerpo, con respiraciones profundas. Permite que tu cuerpo sienta la respiración. Lleva tu atención a cada una de las partes de tu cuerpo, mientras conscientemente las vas relajando. disfruta inhala profundo sostén un momento la respiración y exhala por la nariz todo el tiempo lentamente inhala Sostén. Exhala. Inhala. Sostén. Exhala. Inhala. Sostén y aprieta cada músculo, cada órgano, cada célula. Exhala y relaja. Inhala. Contrae fuerte todo tu cuerpo. Y exhala inhala sostén la respiración y contrae exhala inhala Contrae tu chakra raíz fuerte, exhala, inhala profundo, contrae de nuevo tu chakra raíz lo más que puedas. Inhala y relaja. Si sientes alguna molestia, lleva a ese lugar tu atención y respira profundo. Inhala. Lleva tu atención ahí. Sostén tu respiración. Exhala lento, liberando toda tensión y malestar. De nuevo inhala. Y suelta todo malestar. siente como al exhalar se va toda ahí tu cuerpo está ahora en una excelente acción. continúa respirando pausadamente a tu propio ritmo. inhala amor y exhala inhala contén y siente Toda la energía que vibra a través de tu cuerpo exhala. Al inhalar, permitimos que todo fluya, armonizando cada uno de nuestros chakras. Que todo el cuerpo. punto atención en la tierra visualiza su centro su núcleo puede ser tal como lo imaginas es perfecta y amorosamente vamos a visualizar que de las plantas de tus pies de tus chakras que se encuentran ahí salen raíces doradas y te enraizan conectándote con la madre como parte de todo, de la vida, de la abundancia, de la restauración total. Desde su centro... Sube una espiral de siete colores envueltos en nuestra riqueza. Sube con una velocidad armónica y constante, pasando por todas las capas de la Tierra, absorbiendo a su paso nutrientes, minerales y energía electromagnética. Llega hasta tu chakra estrella de Gaia una mano por debajo de la planta de tus pies y vas sintiendo como suben tus pies, tus tobillos, rodillas y piernas, cada uno de los colores para equilibrar tus centros energéticos. Respira absorbiendo cada color en cada uno de tus chakras, mientras en la espiral: rojo en tu chakra raíz, naranja en tu chakra sexual, amarillo en tu chakra plexo. Verde, en tu chakra corazón. Azul, en tu chakra garganta. Violeta, en tu chakra... A. E índigo para tu chakra corona. Estás envuelto, envuelto en la espiral por dentro y por fuera, mientras te cubre amorosamente tu campo energético y el rayo turquesa. Sigue respirando. Cada rayo de luz ha llegado a tu chakra estrella del alma, tu punto de unión divina, el lugar de encuentro con tu yo superior, tu extracto divino, a quien le permites que tome el control de tus cuerpos interiores de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Y desde ahí sube la espiral hasta la fuente de luz. De vida. Y de ella, Observa cómo descienden siete rayos de luz divina envueltos en el rayo de alma. Baja y baja y baja esta hermosa espiral hasta conectar con tu chakra estrella del alma. Y mientras continúas respirando, al inhalar y exhalar, va aumentando cada vez más la intensidad y frecuencia de los colores. Desciende ahora el primer rayo, indio. Tu chakra corona se intensifica girando en ambos sentidos y continúa así en cada chakra. Inhala profundo e integra cada rayo al respirar e intensificar su luz. Violeta en Ashta Azul en garganta. Verde en corazón. Amarillo en plexo. Naranja en tu chakra sexual. Y rojo rubí en tu chakra raíz. Inhala profundo. Sostén la respiración y contrae suelta y expande disfruta el momento Intensifica cada una de las esferas con cada respiración y observa con atención cómo tu campo abre, se conforma por las espirales de colores envueltas en el rayo turquesa y dorado. Tu máxima protección. Nada ni nadie. Que pueden lastimar. Nada, ni nadie, tiene poder sobre ti. Eres uno con la dignidad. Por dentro y por fuera, se encuentran cada uno de los los contadores de luz divina siéntelos escúchalos confía con todo tu corazón Gabriel Uriel Satiel Ofiel Samuel, Miguel, Rafael y Metatron. Lleva la luz a cada uno Comienza por aquellos en los que sientas incomodidad o desequilibrio. Estamos activando la restauración de cada uno de tus hermanos, de cada parte de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma. ...de tu niña o niño interior... ...a quien amorosamente... ...ahora encuentras frente a ti... ...observa con atención... ...mira su ropa... ...¿qué trae puesto? ¿Estás sonriéndote... ¿Tiene algún juguete u objeto en sus manos? Vamos. Toma su mano. Su pequeña mano. Sosténla sobre la tuya. Ahora estás mirándole a los ojos. Escucha. Quizás tiene algo que decirte. Es una niña, un niño tan valiente, tan puro en su interior, capaz de sonreír después de las lágrimas y aún conserva todos. Y cada uno de tus recuerdos, sus recuerdos. Permítete recordar un momento feliz de tu niñez. Vea ese instante. Siente esa alegría. Obsérvale, Todo tu cuerpo recuerda cada sensación. Aférrate a toda la felicidad y al amor que esa pequeña o pequeño está buscando. Sin importar los momentos difíciles o lastimosos, siempre. Siempre supo sonreír, ha sido fuerte para ti, siempre, cariñosa, cariñoso, lleno de sueños, abrázale con todo tu amor. Y dale las gracias por todas y cada una de las lecciones que conociéndote. Su mano seguirá sobre la siempre que necesitas una oportunidad. Te amo pequeña, pequeño yo. Eres tan maravillosa, tan maravilloso siempre te cuidaré y te agradezco todo lo que viviste para ser quien soy desde hoy me hago cargo de todo y la luz divina de la que somos parte siempre nos protegerá suelto todos los miedos. Estoy sanando cada parte de mi ser. Todas mis células se regeneran. Todas mis memorias son positivas y renuncio al dolor. Renuncio a sufrir. Yo soy salud. Soy amor. Soy luz. Soy paz. Centra ahora tu atención en la esfera de luz verde ubicada en tu chakra corazón. Inhala profundo. Exhala. Frente a ti están las manos del arcángel Rafael impulsando tu propia luz divina para que sanes cada recuerdo suéltalos cada miedo supéralo cada experiencia intégrala cada dolor conviértelo en esperanza cada herida que aún se encuentra abierta dentro de ti, está sanando. Todo lo que guardas se refleja en cada uno de tus órganos. Todo malestar desaparece. Cada egoísmo. Cada pérdida. Cada dolor. Cada impaciencia, cada angustia, cada pérdida, todo se desvanece, todo se vale. Y mientras sanas tu ser, sanas tu cuerpo, siente la armonía la que fluye toda la luz la energía electromagnética va neutralizando toda inestabilidad en tu cuerpo físico estás sanando en cada momento inhala profundo exhala lentamente trae a tu mente esa situación o persona aquella preocupación que te está causando tanta tensión y ahora suéltala libera toda emoción que te mientras exhalas. Inhala profundo. Junta toda esa emoción negativa que te absorbe y te causa dolor. Suéltala y permite que la asistencia divina responda mostrándote el camino a la mejor solución. Escucha. Siente. Visualiza cualquier respuesta que te puedan dar. Puede ser ahora o puede ser después. en la música en un letrero en una llamada en una palabra en una sonrisa sonríe has dejado aquello que te aqueja en manos de la divinidad con tus palmas al frente desde tu chakra corazón envía luz a todas las personas que en estos momentos sufren de algún dolor de ansiedad de cansancio, de ese costa la cuestas que nos cansa y nos hace sufrir, y a toda persona que vive contigo, sin importar sus necesidades, envíales amor incondicional. Bendíceles, agradece su existencia, bendice al planeta. Bendice a las plantas y a los animales. Bendícete amorosamente, pues eres una herramienta de luz divina que cada instante sanas más y más. Coloca tus manos en posición de oración. Inhala profundo. Y con una sonrisa, damos las gracias a todos los seres de luz por esta hermosa conexión. Suavemente, ve tomando conciencia de tu respiración. Y de las sensaciones de tu cuerpo. Poco a poco, abre tus ojos y conserva esa sonrisa, disfrutando de la paz que ahora habita en ti.